Uh, perdón, sé que hace mucho no hablamos, pero quería decirte de que realmente te extraño Y estoy muy arrepentida por todo lo malo que pasó en nuestra relación Y no te voy a mentir en decirte que sí me gustaría regresar contigo Si te late nos podemos ver y platicar acerca de eso, va, te extraño No me interesa si quieres volver, si estás muriendo por volverme a Cuando estabas a mi lado Hoy también me siento triste Que ya voy por los seis tragos Y sé que tú te me fuiste Vida, causaste estragos Ayer intenté olvidarte Y terminé mal viajado Mis amigos me dicen Que sin ti estaré mejor Que gracias a ti Me convertí en todo un perdedor Yo les aunque sé que no lo entienden, yo trato de estar sonriente Aunque sé muy bien que no, nah. Sé muy bien que he cambiado Pídeme disculpas por haberme lastimado Convertirme en esto y dejarme abandonado Por esas mentiras que me hacían ver como un tarado Y qué mal que no se dio, porque de verdad quería Todas mis promesas yo sí te las cumpliría Pero bueno, ahora no soy tuyo ni tu mía y Me toca pensarte cuando escucho melodías es el Navi, ma. No me interesa si quieres volver Si estás muriendo por volverme a ver No me interesa No me interesa No me interesa si quieres volver Si estás muriendo por volverme a ver No me interesa No me interesa Sinceramente ya no siento que me importe Si tú no me quieres ya no menciones mi nombre hombres tratando de conquistarte a ti Pero en realidad no saben lo que ellos van a sufrir Ya conozco esa mirada, tú a mí ya no me engañas Yo ya pasé esas migrañas que contigo las sufrí Yo quería que seas mi dama, pero tú no querías nada Por dentro me lastimaba y por fuera disque feliz ¿Cómo le explico que yo la quiero? Solo me complico y me desespero Por más que lo intente, sé que contigo no puedo Fui como un juguete para ti, pero no hay pedo Ahora no sé ni quién soy Me lastima y de envidia no poder ser tu cabrón Se marchito aquella flor Y yo que la cuidaba, pero al final se jodió No me interesa si quieres volver Si estás muriendo por volverme a ver No me interesa Estás muriendo por volverme a ver